Me encuentro con la directora de turismo de este gobierno municipal de Mixquiahuala de Juárez, ella es María Rubio eh, se avecina un evento muy importante para nuestro municipio a raíz de que pues, se hizo acreedor a este distintivo de pueblos con sabor que otorgó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, pues ha, se han venido sucediendo una serie de acontecimientos importantes María y tenemos uno para el día 19 platícanos por favor es. de qué se trata Pues mira, eh, este próximo 19 de agosto eh, estaremos eh, haciendo la develación oficial de la placa que nos entrega el Gobierno del Estado por haber sido acreedores a este distintivo de Pueblo con sabor con el platillo de nuestras enchiladas aguadas. Este próximo viernes 19 punto a las 4 de la tarde será el evento en donde se hará esta revelación, en donde tendremos degustación como muestra gastronómica de todo lo que se consume aquí en nuestro municipio. Están todos completamente invitados. Quien guste participar se estarán realizando la convocatoria para inscripción aquí en el área de turismo para que quien guste y sea eh, de esas personas que tengan excelente sazón en este platillo, pues sean parte de este, de este proyecto. Así es, porque bueno, durante este evento eh, se van a estar degustando las enchiladas, porque pues es como o se gana ¿no? este distintivo, ¿no? Con las enchiladas aguadas. Así es. Entonces, que aprovechen esta oportunidad, si quieren dar a conocer cómo son enchiladeras. Eh, estaremos eh, dando como un punto céntrico eh, todo, todas las enchiladeras que se que gusten participar habrá este pues mucha promo promoción para que la gente venga y conozca estos platillos y ustedes sean las que de, de primera mano les den el platillo así es no se les olvide Próximo viernes 19 de agosto se debe, se debe la lista placa de pueblos costador en el municipio de Vizquiahuala. ¿Algo más que desees agregar? María? Nada, que estén pendientes en redes sociales y se acerquen con sus delegados, ya que ellos cuentan con la información en dónde pueden acudir. Pero como quiera estamos a la hora en nuestras oficinas de, de turismo y a los teléfonos en las redes sociales de, de turismo en donde pueden eh, hacer su inscripción de su negocio, ya sea restaurante, eh, fondita, eh, eh, algún puesto fijo, semifijo, lo que sea, para que sean acreedores de este de esta réplica de un distintivo que será de cada uno de ustedes. Eso es bien importante, por favor, inscríbanse, se trata de que todos tengan su distintivo, María, quienes venden este platillo tan delicioso que tengan su distintivo de Pueblos con Sabor. Los invitamos.